Que no puedo, ir, tengo que esperar que se vaya. ¡Ay, oh, oh, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Qué susto! ¡Entra rápido! ¡Ah! ¡Dios, pero cómo supo que yo estaba ahí! y Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y Estamos aquí de vuelta en olas para el especial de Halloween, no veo nada Para el especial de Halloween Y si no me recuerdan, en el capítulo anterior nos caímos por una explosión que hubo Y salimos volando de por ahí, si no estoy mal Y caímos justo aquí, donde están este montón de cadáveres Y bueno, ahora vamos a continuar donde nos quedamos No voy a mirar mucho la cámara porque la, eh, la cámara nos... ¿Qué? Ahí Ay concho oh, sí, aquí, ¿no? Si no voy a mirar mucho la cámara porque no está cerca O sea, está aquí la pantalla la tengo aquí oh, Espérate, no estoy aquí oh. Perfecto, hoy es 31 de octubre Es la que estoy grabando esto, no, es 31 de octubre Pero como les dije en el video Bueno, como les escribí en el comentario del video de LOL y va a ser una especie de halloween Para subir, para volver a subir Oblast. Por aquí no se puede Para volver a subir Oblast y... Quizás haya subido otro video, no estoy muy claro de eso Ok, por dónde tengo que ir? Por aquí ¿Por qué pasa? si de ahí? Cuidadito Cuidadito Ojalá no tenga que gritar Voy a subir un poco más los audífonos Ok, okay viene para acá, viene para acá, viene para acá Exacto, por donde yo vine, para que esto da la vuelta Oh perfectísimo ¿Cuándo? Ok, por ahí, o para acá? por acá Por ahí, por ahí, por ahí Recarga la batería Y bueno, ok Para que no me agarre hacer para que vamos a ver ok muy eh, un show oh, aqueroso tú oh dios bueno espero que estén disfrutando entre comillas su halloween poner los subtítulos por, por la luz ok lo eh... saco no puedo, no puedo abrirte. Oh, okay. uh. oh, wow, wey, wey, Ese tipo me está siguiendo. Ese tipo me está siguiendo. ¿Por dónde viene y me tengo que.? Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. Sí, sí, sí, por aquí, sí, por aquí. Perfectísimo. No. enfermero. No, no, no, no. eh, ok, por aquí no puedo. Vamos por acá. Shaboy está jugando contra esta. Hey. ¡Oh! ¡What? hey. Y murió. ¡Wow! Gracias por defenderme, tipo de la celda. Aquí tengo que hacer esta cosita. ¿Qué es el Ok, Ey. Oh, oh, oh, oh, cuidadito. Ok, hay que ver. Okay. Sí. <risa> Esto para los que lo quieran de ella, ¿saben? What, what, what? ¡Ey! ¡Ey! Dios. No entiendo cómo es que este tipo nunca se le cae la cámara, de verdad. Ahora que, ok, aquí. Okay. Okay. ok, vamos para aquí. Oh, la gaso, la gaso riquísimo. Ok, por aquí no es, no, ok. okay. Tiempo de ir para acá, ok. ¿Qué dice aquí? Wall, Wall rider? ok. Corre paredes, aunque tenía una sola L. Igual es con doble L. El de pared, por ahí tengo que ir por ese boquete. ¿Puedo ver yo aquí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. pilas. Luchadito. Yo sinceramente yo estuviera en esta situación y ya hubiese muerto del miedo. ¿Qué es que haga pilas. Mejor eso quedarnos sin pilas. Ok. Y yo que soy claustrofóbico. Wow, wow, lagazo, güey. ¿Encuentra la forma de salir a las catarillas. Estoy las alcantarillas ahora. A ver por dónde me tengo que ir. ¿Por aquí? No. A ver. Ok. Al bus, al final del túnel. La referencia de la muerte, si no lo bien Corre. Piedras. Ok, escalera rota, no puedo subir por ahí. A ver, tengo miedo. Se dan una vuelta. Parece ahí fui, ¿no? Por aquí hay una ranura en la que puedo pasar. Ok. Estoy limitando. Sí, le... Ah, no, no, no. sí pisando ...crear dos para descargar el agua... ...y las válvulas están... ¿Dónde estoy exactamente? No sé, pero bueno... ¡Tú! ¡Tú de nuevo! ¿Por okay. qué? ¡Oh Dios! ¿Me vio? ¡Me vio! ¡Me vio! Corre, corre, corre. No, por ahí no salida. ¡No! ¡Oh! Dios. Me tiene. Debo ver la forma. De. Por ahí, por ahí se puede. Sí, por aquí se puede, por aquí se puede, corre, corre, corre. Corre. Corre, corre, corre, corre que no corre casi vuelve a hace? ¡Que no corre! ¡Me no de dónde viene! Dios. Ok Voy a ir por acá O si me dejan paz Y puedo abrir una válvula Que no sé dónde están las válvulas Por aquí si sí, quizá No eh... Eh, Ahora por dónde. Este tipo va a aquí persiguiéndome de nuevo, ¿no? Ahí viene. ¿Dónde está? Oh, está por la derecha Está en el salón aquí Creo, si sí, me habla okay. Camino despejado Para venir para aquí y Creo que para aquí hay una válvula Pero como estaba cogiendo de este Vamos a venir para acá Dios, qué miedo. <risas> ok, por aquí puedo pasar, por aquí puedo pasar. Aquí? Okay. aquí hay una puerta, y una válvula. Sí, sí, sí, Valve. ¡Valve! ¿No a ver, descuentos, ok. Logro, logro desbloqueado. Perfecto. A ver, te voy a usar la escalera para acceder a la intersección inferior. Ah, ok, yo me acuerdo. ¿Cuál escalera era? ¿Cómo que detecta cuando...? Dios. Él detecta cuando yo activo algo. Dios. Mi... ¡Uff! ¡Se calva! ¿Y ahora por dónde voy yo? Por aquí no puedo ir. Tengo que esperar que se vaya. ¡Oh! ¡Ay, oh, Dios! Dios, Dios, qué susto. Corre. Entra rápido. ¡Ah! Dios, pero ¿cómo supo que yo estaba ahí? Corre. Qué susto. Dios mío. Ven. Vámonos. susto! Ok, ok Aquí no hay nada Pero yo bajé más, no se supone que tengo que subir para salir de esas cantarillas Dios Ok, voy a subir aquí Eso, eso, como no me falta que esté este tipo este, este, ahí arriba Con todas formas, ya lo sé, pero... La técnica de Money Hop Corre Ok, ok, ok no me agrada. Está cantando No tienes que estar miedo de mí Puedo decir que estamos lo mismo Pero todavía sabes lo real El you know right? doctor está muerto ¿Sabes eso, verdad? El doctor Vernecate murió antes de que empezara a trabajar aquí What kind of experiments does a dead doctor perform on little patients? That's the question. En tipo del pasillo creo que estabas cantando sublime gracia. Si estabas cantando sublime gracia, uh, sublime gracia. Okay. Si <sighs> no conoces la canción, busca en YouTube. El agua se convierte en sangre. No me agrada nada esto. Para que estuviera en esa posición y estuviera ya más muerto que ese. Ok. Para aquí no puedo, ¿no? No. Aquí debo ir. Ok, ok. Para aquí no. qué que sí. No estoy. Esa música de tensión. Ah, ok. Por aquí salía la otra. Ah, no. Es Voy a ver esta primero. Puedo. Y déjame ver esta. No, Cuidado con lo que haces tú. Ok. Por aquí. lugar con profunda agua, eso no me agrada, sale ahí, Sigue grabando. ¡Adiós! ¡Oh, ¿Por qué no se puede? ¡Susto! Ok... A ver... ¿What the ¿Qué fue eso? No me okay. No me agrada nada de o escena, tengo poca movilidad y como aparezco un enemigo aquí Ay, Wal Walker, Walter, como sea que te llames tú, gordo Óyelo, óyelo, pero no sé dónde está. Mira. Pues está por allí, por el sonido. Pero es que no, no me voy a mover, casi yo aquí. Mira. Las escaleras. Subo. Corre, corre, que viene. Salta. ¡Ah! Corre, corre. Corre. ¡Ah! Saber ¿Cómo es que me sigue tanto si ni siquiera voy a subir las escaleras? Okay, ya, sub, ya salí a las alcantarillas Corre! What? What? Hey! Get back. Cómo que get back? Yo soy yo que estoy delante de o sea no, no, Yo no me estoy acercando a ti, tú te estás acercando a mí ah, Me dice Aleja que te digo, pero... Él, él me está atacando a mí what? Lógica de manicomio digo yo Ver, ¡Míralo! No es el mismo, por dios Están loquísimos aquí Ok No me gusta nada lo que está sonando Ok Wow, wow lo A ver que puedo subir en la planta principal de bebé masculino esto pues hay que empujarlo Ok Cerrado Esto, ven acá Esto es un manicomio, cierto, pero... Parece una masmo... Una masmorra ¿Qué es esto? Ah, oh, no, otra cámara No tengo buena No sé si es de buena idea, porque por ahí no sé para dónde viene el ruido No se puede, y por aquí tampoco. Va okay. a devolverse, necesito pilas. Necesito pilas, pilas, pilas, pilas, pilas. Okay. Demasiado vivo, demasiado vivo. No nada la música que se pone aquí. ¿eh? Este me va a brincar en la cara segurísimo. ¿Qué pasa? Y bueno, por no se supone que tengo que ir. Ah, por acá. Ok, sub, sub, sub. Me, a... me voy a caer por ahí. No, no, tengo que bajar, ah, no me voy a caer. Y está el tipo, está el tipo. Está este sabía, es que lo sabía. Oh no, no, no. Corre, corre, corre. ¿Qué... No puedo bloquear, no puedo bloquear puestas, ¿no? Tú corre, tú corre, no te pares. Estos son los dos hermanos. Ahora dos los que están golpeando el puerto. Necesito irme de aquí. Corre. Corre. corre Ok. Sigue corriendo. Corre por tu vida, amigo. ¿Estás fuera de peligro ya? No. ¿Vamos se a seguir? Sí que no. Wall Rider. Sí, eso es lo que leí ahorita. No no sé. ¡Saltó! No, lo que me falta. ¡Ah, me maté! Pensaba que eso era parte de, de, de guión. no, no! no no, oh, ¡Corre! ¡Corre! the Lo que tú digas, pero no me topes. Ok. Oh, perfecto. Oh. Ay, Dios. Te siguen persiguiendo. No. Corriendo, sigue, corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. ¿Puedo bloquear, ¿Puedo bloquear puertas, dijeron? Si ¿Empujando qué? ¡Ábreme! Ok. ¡Ábre -me! Alguien me habló normal. No es uno de. ¿Oh ¡Hola! You're that bullshit priest's guy, aren't you? <sighs> His witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do two martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Okay me ayuda y ahora me me me me tiene agarrado. Oh, ¡Dios! No, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? No hay de aquí. Come on, run free. <laughs> I'm in no hurry. No, all right. Those are the grindstone. I like that. Okay, then, right this way. I said, yes. the the king Who is this? Who is this? Who putting that tongue to any use anyway this? Who is this? Who is this? Who so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and oh, uh, we'll movies, and it'll give us a chance to talk. Okay. You know, I'm a bit worried. How much time you've been spending with Father Martin? I, I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier than thou Bible thumping. Uh, no offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. People get scared. There's like the turn to God as anything else. You know, God died with the gold We're on to a more concrete thing now. You have to rob. All to take Peter there's no other way. Murder in it, is the simplest one, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's so much for you to absorb. There! Oh. <laughs> <laughs> Better, now, right? There's something we here. We made a consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself! Ow! So, David, Deve do it. No dejo los pulgares bueno. Supongo que por aquí lo voy a dejar A ver si por aquí Vamos a dejar que hay otro punto de guardada ¡Oh! ¡Quita, quita! Me encerró en una esquina bueno, lo voy a dejar hasta aquí, lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Y bueno, suscríbanse al canal, denle a la campanita y agreguen mi Steam. El link está aquí abajo en la descripción. Y bueno, hasta la siguiente.